Para ejecutar la configuración general en Microsoft Project, vamos a la ficha Archivo, y en la parte inferior, al botón Opciones. A continuación, nos sale el cuadro de diálogo de, la opción, de opciones de Project. En él, podemos ver las diferentes configuraciones que podemos efectuar, por ejemplo, en la opción Mostrar, podemos identificar el símbolo de moneda, en este caso está definido como euro. Nosotros podemos ejecutar el cambio buscando nuestra la moneda de Perú, por ejemplo, y en este caso sería PEN. Y va a cambiar al símbolo de soles. De igual manera, tenemos algunas otras opciones, por ejemplo, para para programación del calendario, cuándo es la fecha, eh, cuándo inicia el, el año fiscal. En este caso, para nosotros se inicia el año, en, el año fiscal en enero. Y podemos personalizar algunas otras opciones, por ejemplo, como revisión, las opciones de guardar. El idioma está predefinido por defecto como el idioma esp español, y tenemos otras uh, opciones por ejemplo en avanzado o cinta de opciones y por defecto la, la opción de programador está desactivada en nuestro proyecto pero podemos activarla haciendo clic en la ficha programador igual podemos configurar algunas herramientas que, que necesitemos y anclarlas en, en las herramientas de acceso rápido que aparecen en la parte superior eh, izquierda de nuestro proyecto. De igual manera, podemos activar complementos o descargar esos complementos y activarlos de esta forma. De igual manera, los centros de confianza. Estas son las principales acciones eh, en configuración que tenemos. Opciones de eh, activar las opciones de proyectos eh, en Microsoft Project.